¿Qué onda queridos 63 suscriptores? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi primer video que subo en el 2020. Aunque este video fue grabado hace 7 años cuando fui a Holbox. Así es que los invito a conocer este hermoso lugar. Son aproximadamente a las 6 de la tarde y vamos llegando a Chiquila al puerto para tomar el bote porque nos lleva a la isla de Holbosch. seguimos aquí caminando, ahí están las lanchas, los botes. Veríamos que en el avión, y se ha muy nublado toda la parte de Quintana Roo, toda la parte de Cancún, hay algunas nubes, pero aquí hace mucho calor. Está rico, ya está un poco despejado. No sabes de que van a hacer a eso de la tarde. Para llegar a Holbox desde Cancún en auto o autobús, tienes que llegar al poblado de Chiquila, que se encuentra a 150 kilómetros desde el aeropuerto de Cancún. Nosotros tomamos la ruta libre para conocer más de los poblados que están en el trayecto, pero si quieres puedes tomar por la vía de cuota y llegarás en una hora 40 minutos aproximadamente. Si traes auto lo puedes dejar en un estacionamiento del pueblo donde te cobran por día que estés en la isla. A dos calles del estacionamiento se encuentra el pequeño puerto donde salen las lanchas y ferries que te llevan a Holbox. El trayecto dura entre 25 y 35 minutos. Ahora sí oficialmente estamos en la isla de Holbox, vamos llegando tranquilos, felices, alegres. Aquí en la isla del medio de transporte son estos cochecitos, de, le llaman coches de golf. También los puedes rentar como taxi o hay este... Eh, lugares en donde lo rentan por día para que tú te muevas por donde tú quieras está nuestra habitación en el mayaín tenemos nuestro palco, el jardín, el mar hacia allá. Allá. vamos caminando por la calle principal de la isla Holbox siendo basado de las 7 de la noche. Sí, o Se ven muchos soteritos, posadas, muy sencillitos. No sé si como llegamos a la playa y nos va a tocar la puesta de sol. Ajá. Ok. Es un poquito tarde, pero vale la pena. caminando hacia donde está el río. Parece que está muy padre allí. Es lo que dicen. Que se puede meter a ah, nadar y todo. Aquí también es para hacer deporte acuático, oh, Se ve muy verde el agua, pero verde clara. Este es un hotel que se llama Casa Sandra, hotel boutique. Este es cinco estrellas, tiene sus camastros aquí para disfrutar el paisaje. Más cerca que lo puedo acercar sin que se mueva la cama de desenfoque. Yo creo que Holbox no es para todos. Aunque es un paraíso y con demasiadas cosas por hacer, hay personas que no disfrutan los encantos del lugar y prefieren la ciudad como Cancún o Playa del Carmen. Pero en serio, ¿crees que en otro lugar podrás caminar junto a la playa y tener la naturaleza tan cerca de ti? De los lugares que he visitado, solo Mahahual se le compara y Mahahual no es isla. Aún no falta conocer Punta Allen en la reserva de la biosfera de Shang que dicen que es hermoso y apacible. De veras muero por ir allí. Continuamos caminando al río, a ver cómo está. No hace mucho calor, dejó de hacer aire. Tenemos a quemarlo. caminando por las playas de Punta Mosquito, vamos a la parte del río aún. ¿eh? Aquí en esta parte son como... Eh, 100 metros, 150 metros o más estamos viendo que hay flamingos rosados ya nos encontramos con uno ahorita de atrás y ahorita quién estaría ahí más podemos ver estos de aquí y más hacia allá ahí están los otros Ok, este es el mar abierto, aquí estamos en la orilla, este es de punta Mosquito, este es el mar abierto, ok por aquí está la entrada, este ya es lo que es el río, lo que cruza de un lado de Holbox. Amigos, este animal es una cacerolita de mar o cucaracha de mar como aquí la conoce. Este artrópodo habita el planeta desde hace más de 300 millones de años, aunque ahora se encuentra en peligro de extinción. Al ser un artrópodo, la cacerolita de mar tiene un exoesqueleto, duro y segmentado con apéndices especializados y articulados, que muda periódicamente una vez que fabrica un nuevo esqueleto en su interior. A este proceso se le conoce como exuvia Así es que si lo ven por aquí, no lo molesten, déjenlo estar. Ahora estamos dentro del hotel Las Nubes, y déjenme platicarles que este hotel tiene una ubicación privilegiada sobre las playas de Holbox, ya que sus terrazas quedan frente al mar, lo que hará que tu estadía en la isla sea realmente mágica. Las Nubes de Holbox tiene 27 habitaciones de diferente categoría, como bungalows, suites y junior suites con impresionantes vistas del caribe. En su restaurante se preparan exquisitos platillos, y lo mejor es que mientras tomas tus alimentos puedes perderte con la espectacular vista del mar. Su experimentado chef ofrece un menú a la carta y ofrece la opción de peticiones especiales para sus huéspedes, es decir, cualquier cosa que se te antoje aunque no sea de este planeta, el chef se rifa y te lo prepara. También puedes disfrutar de platillos típicos mexicanos o cocina de tipo internacional y el restaurante da servicio de 7 de la mañana a 10 de la noche. El hotel cuenta con su propio bar La Nube desde donde presenciará las mejores puestas de sol que se ven en Holbosch, mientras la gente lugar te ofrece una gran variedad de cócteles, al tiempo que verás el sol ocultarse y dar paso al brillo de las estrellas y al resplandor de la luna sobre su mar. Sin duda es uno de los mejores lugares para brindar frente al mar y hospedarte en una de sus habitaciones. Aunque esta vez no me hospedé en este lugar, mi próxima visita será planeada para quedarme y dejarme consentir con la atención de la gente que aquí trabaja. Sin duda este es un lugar que queda en mis recomendaciones para su próxima visita a Holbosch. De este lado de la isla encontradas la isla Pasión y la era de los pájaros, y mientras vemos estas imágenes, les cuento que durante los siglos XVII y XVIII esta tierra se mantuvo concurrida por piratas debido a su ubicación. En 1873 en Holbosch se asentaron bucaneros europeos que se enamoraban del lugar y formaron sus vidas aquí. Es por eso que entre los habitantes de Holbox se encuentran apellidos como Moguel, Ancona, Sabatini, Zapata, Betancourt, Argüelles, Cetina, Coral, Canto, Jiménez o Ávila. Holbox significa en lenguas originales hoyo negro. La provincia de Caf fue el lugar del primer encuentro de los españoles con los mayas el 4 de marzo de 1517. Interesante, ¿no? a tomar un taxi aquí a Holbox pero vean cómo manejan los choferes de aquí chupamos, chupamos para manejar mejor no manches el... y luego antes sentido contrario miren ahí en otro carrito y él va a por la izquierda Así es muy peligroso andar aquí ayer venimos Sea un turista consciente y cuida cada zona que visites. Holbox hace tiempo tiene problemas con la cantidad de turistas que visitan el lugar y la pequeña infraestructura que estaba planeada para los pocos habitantes. Por poner números imaginemos que el drenaje y servicios se planearon para 1500 personas, pero una vez que empezaban a llegar más turistas se construyeron más hoteles y por lo tanto más trabajadores llegaron a vivir aquí. El número de habitantes ha crecido en más del 100% y Holbox, con los mismos servicios de hace 20 años o más, ahora tiene que cubrir las necesidades de 150.000 personas entre vacacionistas y habitantes, además de varias decenas de hoteles que no existían hace unos años. Lógicamente todo esto colapsa cualquier lugar y Holbox está en peligro de convertirse en un paraíso extinto si no lo cuidamos. Comenten si han ido a la isla y qué les pareció, o no, si planean ir muy pronto o si no lo van a hacer, pero les gustó eh, lo poco que aquí les mostré. Y ya saben, no se olviden de dar like y suscribirse a mi canal. Hasta pronto y por aquí nos vemos.